Ustedes saben que tenemos un plato fuerte aquí en lo que tiene relación a nuestra producción y hoy no es para menos tenemos un invitado estrella con nosotros que creo que es el profesor de todos los cronistas que han pasado por aquí por San Francisco de Macorís. Él no quiere que le den tanta payola porque no quiere encontrarse títulos en problemas. Re no quiere encontrarse en problemas, pero está claro Ay, que Dios. es una de las personas con mejor y larga trayectoria en el deporte en San Francisco de Macorís Cuando digo mejor y larga Ustedes saben que me estoy refiriendo al señor Junior Matrille El señor deportes. Buenas tardes y los recibimos con un aplauso Bien. Bien, Bienvenido es. Junior a Muchísimo. nuestro programa. Eh, para nosotros es un honor que usted visite este programa que aprendemos. ¿Cómo que tú lo apodaste? La institución del deporte. Sí, sí, él y yo tenemos a veces conversaciones sí. muy prolongadas. Discutimos a veces mucho. Sí. <risa> la, por ejemplo, la última vez que hablamos de él me dijo, es eh, que tú eres el mejor en lo que tú haces y yo en lo que yo hago. Ahí, muy humildemente. <risa> Buenas tardes Junior, bienvenidos. Eh. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Cuéntanos. ¿Cómo está todo lo relativo a los gigantes del Cibao? ¿Qué tienes nuevo para reinventar el equipo este año y darle, como ya eres la imagen, relacionado al público, brindarle a los fanáticos un mejor emblema deportivo de este equipo? Muchas gracias, Yaniri. Si tú quieres que yo saque a Neto, lo saco. Tú sabes, porque él anda con un suertecito amarillo. No, no, yo lo que quiero es lo de siempre te digo, que me deje hablar. Porque <ríe> no, no, no, tú no, no, no me dejas no, hablar. No, no, estoy o sea, no, no, que no, no me dejes de hablar. El por que se va a desahogar quítate de tranquilo. O sea, él no de... Es que así, Dios, mi, miren, antes de decirle algo de los gigantes, eh, también me gustaría permitirme unos minutitos para hablar de los indios porque uh -huh. estamos en la serie final y hay cosas claro que, que sí. desde ayer estamos trayendo jugadores. Eh, ...creo que es del interés del público... ...quiero primero felicitar el proyecto... Uh -huh. eh, ...realmente... ...cuando uno felicita un, un programa... ...uno siempre lo hace por... por ...protocolo... ...cortesía más que todo... ...el protocolo debe eh, ...pero en realidad este tipo de, de... ...de programa es como... ...es diferente... ...tiene su propia... ...estructura porque... ...es como poner otra vaina de beber romo... Uh -huh. y, ...y de vender celulares... ...que donde quiera hay uno... Entonces, en este caso es un programa completamente distinto, que ustedes tratan de que el público se mantenga con cierto ánimo, porque lo que nos falta en el día es la alegría. Eh, cada quien tiene un día ajetreado y, y lo último que hace es dedicarle tiempo a, a relajarse un poco y ustedes tienen esa, esa facilidad en esto. Yo quiero muchísimo un Gracias, trabajador avance. incansable. Yo sé que compartía su tiempo, vivía su tiempo en cosas difíciles y, y el caso de, de Génesis que... Es todo un pensador, un muchacho que no se está tranquilo, inquieto. Y hoy podemos decir que su proyecto que lo comenzó en las redes sociales, creo que contigo. Sí, sí. Eh, verte a ti aquí, Villanillo, y creo que la parte femenina, a veces veo fotografías que hay otras otra personas, a veces son invitados. Pero te, doy, te uh -huh. felicito de verdad porque tú eres persistente. Y bueno, pues también aprovechar el mejor momento, el caso suyo y mío, el caso suyo aquí permanente y el mío en el día de hoy. Eh, después de la payola que le acabo de dar, <risa> sincera, porque usted sabe que yo no, no soy no, yo ni una gente clara a decirle la le cosa, la cosa como es. No, a lo mejor no te digo nada y me voy, porque Ese, eso, no te digo nada, pero me gusta, me gusta además ver la estructura, es como en los canales de televisión a nivel nacional, la sonografía preciosa, el ambiente, todo aquí. Eh, me, me alegra mucho que este proyecto esté en Telenor. Eh, los gigantes comenzamos el sábado. Ustedes saben que. Gigantes de Cibao es la principal institución, el principal patrimonio deportivo. A veces nosotros no nos no damos cuenta porque estamos dentro, en el caso de lo que trabajamos allá. Pero el fanático de verdad debería ser un poquito más apegado a su equipo porque solamente existen seis en la República Dominicana. Y somos cinco ciudades las privilegiadas porque en la capital hay dos. Entonces somos cinco ciudades que tenemos la oportunidad de tener, de contar con una franquicia de béisbol y una franquicia modelo porque la administración que tenemos en, en este momento del año 2013 y sin restarle méritos a los que comenzaron como Don Siquió, como Don José Aníbal, como Seo Negrín, a ese grupo que nos dio a nosotros la oportunidad de tener una franquicia, eh, a Milka Romero que fue quien habló con el presidente Balaguer en ese momento para que nos la aprobaran, gracias infinitas. Luego Laurentino, eh, así, todo el mundo. Pero la administración actual es una administración con una responsabilidad increíble. Increíble porque hay equipos que no tienen esa administración que tenemos nosotros. El estadio lo han cambiado ellos de manera, o nosotros, de manera eh, privada. Nosotros teníamos años, no sé si tú estabas pequeño, pero en el Julián Javier el, el, el césped llegaba a la, a la garganta mía todos los años. Para esta fecha estábamos quitando la grama porque practicábamos en la caoba porque eso no estaba listo. Eso no es así. Sí, yo me acuerdo. Como... El Julián Javier es un estadio moderno, es precioso. Lástima que la estructura está hace muchísimos años y no se puede cambiar, sino hacer algunas modificaciones. Es lo que hemos hecho en el Gran stand, le pusimos ladrillo para darle una apariencia como está en el de los cachorros de Chicago, en, en el propio estadio. Ese Bleacher que tiene un... El de los Mets. O sea, Blizzard que no te permite, desde, hace, desde el tiempo que se comenzó a cambiar, eh, que no te permite que se moje la persona que vaya. No, se le puso... Y un... muy cómodo. Y, y la intención es seguir mejorando, pero ya concentrándonos en el, la temporada que comienza el, el sábado, comenzamos en casa, es algo que tampoco habíamos hecho hace mucho tiempo. Siempre nos cogían de pendejos, teníamos que ir para acá, teníamos que ir para acá, siempre. Y los equipos pequeños somos así, pequeños en, en la edad, porque yo creo que podemos competir. El hecho de que el año pasado terminamos en la última posición no quiere decir que el equipo de los gigantes es un equipo que está destinado a estar en la última posición, eso era antes el equipo ya ganó un campeonato, ha ganado cuatro veces la serie regular, eso es mucho en 23 años, 23 años vamos a cumplir el 25 de octubre, Águila se quedó en el quinto lugar, pudimos conseguir el quinto, pero estratégicamente administración y operaciones decidió ya quinto y sexto quedan fuera, el último para poder tomar el primer pick del drag que se llama Wander Franco. Wander Franco es el principal prospecto de todo el béisbol de grandes ligas. O sea, estamos hablando de un tipo que va a jugar Hay el sábado. Sobre él con sábado muchas expectativas sobre él? Todas las expectativas. Por ejemplo, yo te voy a mostrar un mensaje a ti a nivel privado mm. para que tú tengas una idea de, de quién estamos hablando. Y ese es el pelotero que el público no conoce, que debe ir a verlo. Y el gerente tiene un crédito espectacular porque lo escoge y consigue el permiso de un jugador como este. O sea, de un tipo que, que tiene la atención del mundo por ser el principal prospecto, repito, de las Grandes Ligas. Mire ese mensaje que me llegó hace rato. Ese no es un mensaje de una persona cualquiera. Está interesado el, la oficina del comisionado de Grandes Ligas de estar aquí el sábado y la primera semana cubriendo a ese muchacho. Junior, eh, hay veces que ha pasado en el draft que los equipos se, se, seleccionan jugadores sumamente importantes. Pasó con Eloy Jiménez... Eh, y cuando ya le, le, la fanaticada está emocionando con ese jugador, se retira a veces de... de no, no termina en, no, el nivel No, es que el, es difícil por eso juego. mismo. Porque eso, son es, por, ¿Por qué pasa y, eso? Porque es son prospectos cos, cotizados, costosos. el hoy firmó un acuerdo que puede llegar a 80 millones, garantizó 46 millones este año sin haber jugado un partido de grandes ligas. O sea, estamos hablando de un tipo que desde que... Igual que Franco, Franco posiblemente lo... Por eso invito al público a ir a verlo. Hay, Yo soy el primero que ¿sabes? quiero ir a verlo. Hay que disfrutarlo. Porque la gente se molesta aquí cuando el pelotero no vuelve o no le.. Señores, estamos hablando de, una, de un activo de muchos millones de dólares de una organización de Grandes Ligas, que son los verdaderos dueños de muchachos. Lo cuidan, lo cuidan Claro, mucho. tienen que cuidarlo porque están hablando de mucho dinero. Entonces, el hecho de que esté aquí, yo pienso que nos debe motivar, nos debe motivar a ir a verlos. Eh, pero tenemos un grupo de muchachos, Moisés Sierra, que es el líder dentro del grupo, por tener ya más de 12 años ahí y ser un pelotero productivo, y viene de batear más de 3.40 en México, de conectar más de 15 jonrones casi 80 remolcadas. Estamos hablando de un tipo que ya uno lo conoce, Aviatal Abelino, que jugó Grandes Ligas de nuevo por segundo año consecutivo estará desde el principio estará Ramón Torre desde el principio Melvin Mercedes está aquí Está eh, Andretti Cordero que se decidió no traer un refuerzo número 10, se permiten 10, 8 como regla y dos sustitutos, porque la fatiga extrema, que es hasta el 30 de noviembre, prohíbe que juegue Hansel, que jueguen todos los peloteros que ocupan mucho tiempo, que, que toman muchos turnos o que lanzan muchos episodios. De hecho, Hansel va a jugar. Eh, ¿En el primer juego Hansel va a jugar? No, no, no, está en fatiga extrema. O sea, la fatiga extrema es un proceso que para cuidar el pelotero después de una larga... Eh, trayectoria de la temporada te mandan a descansar hasta el 30 de noviembre el equipo de Baltimore lo inscribió y eso no hay manera de quitarlo de ahí el único que lo puede quitar es Baltimore de nuevo por Ay. lo mismo Hansel va a firmar un contrato este año <coughs> y ella y... tiene una pregunta y recordarle a las personas que tenemos el whatsapp de activo que puedan hacer su pregunta 7 de la noche de los para los fanáticos el juego pero para la prensa tenemos que estar a las 5 y media una presentación de uniforme, luego un encuentro que la gerencia tendrá con nosotros, con la prensa. Bueno, buena luego, hora para luego. nosotros que podemos llegar a tiempo, sí, ¿verdad? El sí. sábado. Tengo un interrogante eh, no? que de verdad hace mucho tiempo. Veo los fanáticos haciendo algunos referentes, quizás sin conocimiento de causa, referente a las finales ya. Que no se le permite en ninguna instancia a un jugador pasarse de tragos. Porque. Claro está, esto limita su rendimiento físico Claro ¿Cómo pueden ustedes dominar esa parte? Ya en la parte de relaciones públicas, valga la redundancia De hacer y permanecer enfocados con el equipo Y que este no les pierda el respeto O sea, quiero saber cómo se maneja esta parte Es una parte que prácticamente es incontrolable Porque es la vida privada del pelotero Nosotros como organización no podemos llegar ahí eh, el pelotero, el, el abogado, el productor de televisión, todos tenemos un código de ética que no necesariamente se escribe y queda en ellos, queda en ellos respetar, el, tener un comportamiento adecuado, nosotros se lo decimos, hay una hay una parte que comenzamos hace un par de años que leyéndole esas cosas, perdone leyéndole todo eso, enseñándole inglés, hay cosas que los gigantes hacemos que normalmente no se hacían antes y que hay equipos que todavía lo hacen, eh, que es una persona que te lee la Biblia si te o sea, le preguntamos Está de acuerdo, porque si no te de acuerdo, no queremos obligarte. Obligar. Siempre, siempre, siempre no, con eso, el permiso. Usted está de acuerdo, Respecto. que leamos la Biblia. Y se lleva una persona experimentada, una persona que conoce la Biblia, pero tampoco, y se lee la Biblia. De hecho, los gigantes tenemos una cantidad de peloteros cristianos, evangélicos. Sí, le. No, no, no muchísimos, Ramón Ramírez, o ni, muchísima gente. Sí, te puedo también. decir que alrededor de 15 muchachos de esos son cristianos. Entonces es muy fácil... Pero la vida personal del pelotero, es para nosotros es difícil de controlar. Porque Atención ni siquiera fanáticos. los hijos de uno, nosotros lo podemos controlar. O sea, sí, yo, cierto. fíjate que recientemente, y perdóname que toque este tema, yo yo todavía, bueno, como me entristezco, porque hace el 15 del mes pasado, nosotros tuvimos la, la peor tragedia de la historia de este pueblo. Yo no recuerdo otra tragedia como esa. Del país, si eh, se quiere. Estos quieren. cinco jovencitos que... Una, una travesura, realmente, cuando sus padres dormían. O sea, te pongo este ejemplo para que tú veas que ni siquiera estos cinco ángeles que, que cometen una travesura, ¿y qué cuesta? Que todos cinco nosotros años. tengamos una vida diferente, porque eso no cambió la vida a todos. Yeah. Entonces, los peloteros, uno le habla, ellos realmente... Pero pero creo que cada año es menos el, el, el flujo de información al respecto de que están haciendo o no están haciendo algo malo, porque son personas... Perdóname que me extienda para finalizar. Son personas que tienen la oportunidad de cuando termina sus temporadas en ligas menores o grandes ligas, en el gran, la gran cantidad de, de personas, no todo, la gran cantidad de jugadores, que no necesitan jugar béisbol de invierno. No lo necesitan. Porque el béisbol de invierno le representa 200, 300 mil pesos mensual, por pues ponerte un número. Y eso más o menos, estamos hablando de 6 mil dólares. Esos muchachos son ricos. Tienen un dinero que esos meses pudieran muy bien decir Está que tranquilo. se van a quedar, van para Europa, que se van con sí. su familia de vacaciones y el hecho de tenerle en el país jugando béisbol, en, digo en la mayoría de los casos, no en todo, hay pero que necesitan jugar para mantenerse, que no ganan dinero fuera. Y vienen aquí, entonces nosotros creemos que podemos hacer que ellos poco a poco vayan tomando conciencia. Los siguientes estamos trabajando mucho en eso, al igual que otros equipos. Pero al final del camino es algo que no podemos controlar. Yo creo que el pueblo franco macorizano debiera apoyar desde el sábado. Nuestra claro. franquicia se está haciendo la invitación. Porque yo personalmente, también sigo grandes ligas, y el play de Tropicana field allá en Tampa, el, el equipo de Tampa, ahora que se está llenando, Todos los días es vacío. una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y ahora que, ahora que se está llenando porque están en las finales. Y no, no, tenemos que apoyar al equipo desde ahora. Desde, desde el San. principio. De, deberían, deberían. deberían pero para no finalizar. Los indios vamos para la final. Eso, eso te iba a decir primero antes de... Paramba, para que eh. no digan lo, lo, los indios. Yo no te gusta el báquebol. Sí, claro, yo vamos que báquebol. Tú vas a hacer baloncesto. ¿Tú sabes que sí? <risa> eh, se nota bastante. <risa> no, es Afe. Junior, eh, tu compadre y amigo Nelson Cruz hizo una declaración de hace poco en medio de comunicaciones, habla, sobre, refiriéndose a la pelota invernal. Él, él es muy apasionado de la pelota invernal. Claro. Y, a la, y a la que él no dio a entender en esa entrevista es que es muy posible que él retorne a, a jugar eh, pelota invernal. Bueno. Ese es una Y lo otro, para finalizar. Eh, todo lo que va a pasar con los indios en los últimos partidos. Eh, voy a comenzar por la, por la última porque es más rápido, de más, más larga que responder. Los indios que estamos en la serie final por tercera ocasión en la historia de la franquicia, la primera fue en el 12, perdimos seis, en seis partidos de los Cañeros, lo recuerdo muy bien. El 13 fuimos de nuevo. Ese año me tocó tener el privilegio de ser el gerente de ese equipo y haber ganado ese campeonato. No pudimos celebrar porque también tuvimos sí, otra yo tragedia. Ya, yo estaba en la capital. Sufrimos ser. otra tragedia, un accidente. Que no, pero, pero ganábamos, ¿no? Y ahora vamos a la tercera final. Eh, ¿Con quién? Dependerá de quién gane esta noche. Si es Santiago que le gana a la Vega, comenzaremos contra Santiago aquí el viernes. Por haber ganado más partidos que ellos, comenzamos en casa. Si la Vega gana hoy y gana el viernes, comenzaremos el domingo en la Vega. O sea, son las dos vertientes que hay. Pero vamos a estar en la final y esperamos contar con el público. Ryan Scott, un tirador, llegó ayer. Kevin Maura lesionado de un tobillo un nuevo refuerzo que estamos esperando que aterrice para anunciarlo, para no poner un huevo, que a veces uno anuncia una cosa y el tipo no llega. Sí, no puede y eso lo manejamos así, pero viene un nuevo refuerzo. El equipo está en eso. Y con relación a lo de Nelson, yo no sé cuándo tú escuchaste esas declaraciones, pero yo estuve con Nelson Cruz el viernes pasado en Nueva York, en la serie divisional contra Yankees, y conversamos un poco para ese tipo de temas. No me gusta porque él está concentrado en ese partido de pleno, que por cierto, ya lo barrieron. En tres juegos estuve viernes y sábado, regresé el domingo y y te puedo decir que las probabilidades de que Nelson Cruz juegue pelota invernal son pocas. O sea, venderle un sueño a la fanaticada no es bueno. Porque Nelson, es hoy acaba Minnesota de ejercer la opción de contrato de 12 millones, obviamente, fue el pelotero dominicano con más horror en el béisbol. Y todos los jóvenes lo adoran por su conducta y su forma. Pero no se descarta, porque el mismo me decía, yo voy a estar imagínate, ya lo eliminaron, va a viajar aquí la semana que viene, él tiene una casa en Texas voy a venir para acá, uh -huh. y cuando él venga yo sé que cuando él vea ese equipo haciendo las cosas, es posible que en el round robin no tengamos un par de juegos Ay, amén. Sería muy bueno. <risa> muy bueno. no yeah. va Leuri? no va Eloy Jiménez para no, que no, no, no Así está no primicia, Leo y Leo Jiménez. Bueno, van a jugar. ya el programa terminó. Ya. Y tú no me tienes una hora y estás pegado aquí. Sí, sí porque <risa> eh, <risa> recuerde que, que después de mí va la institución de periodismo. Ah, Pedro, eh, Pedro. Usted es institución no, de, no, de no, deporte. Tiene que ir antes. Y Pedro Fernández es institución de periodismo. Te tiene que ir antes. Gracias a la persona. Como siempre, todo este contenido está subido en nuestra plataforma de telenor.com.do Así sí, que bye bye. Pegado, en todo lo que hay aquí arriba. Tú eres que lo subes Bye bye. Tú eres tú que lo subes. Bye bye. Hasta mañana. Gracias.